Para instalar Joomla en un ambiente servidor local, lo primero que debemos de hacer es ir al ambiente servidor local que hemos instalado en nuestro computador. En este caso eh, yo he instalado el app server en, en el drive C. lo desplego voy a la carpeta www y en dicha carpeta eh, creo una subcarpeta con el nombre del sitio que voy a, a desarrollar en este caso de acuerdo a las clases que hemos tenido voy a crear un sitio llamado curso diseño web varias situaciones particulares la primera es necesario entender que eh, en html no se sé, la primera letra de los nombres de los sitios debe ir en minúsculas observen ustedes cursos, los demás sitios también van de la misma manera que he construido en este ambiente servidor local entonces para nuestro caso sería curso diseño web el segundo elemento es que no se debe tener en cuenta las ñ por lo tanto eh, el diseño está bien escrito para que lo tengan ustedes en cuenta a partir de ese momento si yo, yo quiero definir el nombre de un sitio con un conjunto de palabras pues la primera letra de la segunda palabra puede ir en mayúscula, ahí si sí no hay ningún inconveniente. Bueno, es lo primero que debemos de hacer, crear una subcarpeta dentro de la carpeta www, que es la carpeta que me va a permitir simular el ambiente servidor web. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es ir al, al navegador, a cualquier navegador que ustedes tengan y referirnos al sitio oficial de Joomla. El sitio oficial de YUNLA eh, para el caso de, del habla hispana es www.junlaespanish.org. Este sitio es el sitio oficial de YUNLA que tiene para, los, para las personas que hablamos eh, el español. Por lo tanto, en este sitio nos encontramos en, en, la, en la pestaña de inicio con las versiones de Yulna dispuestas a ser instaladas cualquiera de esas versiones en el caso de nosotros vamos a trabajar con la 2.5 para eso damos clic aquí en este enlace 2.5 y nos trae completamente la referencia entonces lo primero que yo hago es descargar eh, el formato me dice que existe un paquete eh, del formato de Yulna Spanish 2.5.8 en, en formato .si comprimido en .si el otro comprimido en tar.gz eh, y el otro comprimido en tar.bz2 en este caso pues yo eh, utilizo el punto sí entonces doy descarga con este al dar clic aquí me aparece la ventana para poderlo descargar y yo ya previamente ya lo he realizado observen ustedes aquí está en la carpeta curso diseño web aquí está yunla eh, 2.58.span y el pack completo entonces de esa manera a partir de ese momento una vez que yo he instalado el paquete que es el segundo paso que hemos realizado eh, entraremos en el tercer paso ¿cuál es el tercer paso a seguir? descomprimir esta carpeta, vamos a descomprimirla, entonces doy clic derecho y me aparece varias opciones de, descompr de descomprensión me dice extraer ficheros extraer aquí o extraer en esta carpeta que por defecto Joomla crea. No lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer directamente en la carpeta que yo he creado. Por lo tanto, entonces voy a decir extraer aquí. Empieza el proceso de descompresión de Joomla. Observen ustedes, Joomla empieza, se empieza a instalar en la carpeta que, que hemos creado llamado curso de diseño web. Y una vez que eh, Joomla Haya, se haya instalado en esa carpeta procedemos en el cuarto paso a la configuración del sitio para poderlo para poderlo utilizar esperemos unos segundos mientras que termina de instalarse para poder ejecutar ese siguiente paso, listo ya se encuentra instalado Joomla ahora sencillamente voy al navegador otra vez ¿sí? y digito la opción, la dirección del ambiente del servidor local. Entonces, para eso le digo localhost en LADS y le doy el nombre del sitio que yo he creado. Ya lo tengo aquí, observen ustedes, aquí está Localhost Diseño diseño eh, Curso Diseño Web. ¿sí? Al dar clic en ese en ese enlace inmediatamente me trae la configuración de la instalación de Joomla. La primera pregunta es definir el idioma de Joomla. Entonces le voy a decir que español. Su forma internacional, y le digo siguiente: me aparece la comprobación de la preinstalación, todos estos elementos de configuración, la versión del PHP que en este momento tiene el ambiente de servidor local, ¿sí? eh, cuáles son los elementos básicos, el soporte de MySQL, eh, todos los soportes necesarios para poder trabajar eh, los elementos de configuración de un ambiente de servidor local. Eso lo dejamos tal cual como nos, nos dice, no, no tocamos absolutamente nada y le, le decimos siguiente. En el tercer paso me dice que, que si estoy de acuerdo con la licencia pública general de GNU, ¿sí? en este caso pues es una licencia establecida ya para poder utilizar eh, software libre, le digo que sí, que no hay problema, pues en este caso no, no tengo que decirle necesidad de, de, de, digitar, de digitar nada, sencillamente le digo siguiente la configuración de la base de datos he aquí un elemento necesario y básico para la configuración de nuestra base de datos y de nuestro sitio el primer elemento me dice que el tipo de base de datos que vamos a trabajar entonces vamos a trabajar MySQL ¿sí? vamos a trabajar MySQL que es el elemento básico que por lo general nosotros trabajamos con el motor de bases MySQL que el nombre del servidor va a ser localhost ¿sí? que el usuario de la base de datos. Entonces, el usuario de nuestra base de datos la vamos lo vamos a colocar como ru. Esa va a ser, ese va a ser nuestro usuario RU. Entonces, ahí lo tenemos, RU. La contraseña de nuestra base de datos. Si usted quiere le coloca el mismo ru. si usted quiere que le coloca 1 2 3 4, ¿sí? Pero si usted tra está trabajando ya directamente en un sitio donde previamente se ha instalado MySQL, hay, hay que tener en cuenta cuál es el usuario y cuál es la contraseña que previamente se estableció para, para la configuración del sitio. En este caso me parece que para el caso personal me parece que es rum vamos a hacerlo. Nombre de la base de datos, pues le digo, le voy a decir curso Diseño bueno, web le voy a llamar tal cual como se llama el sitio sí y el prefijo de la tabla o sea que cada tabla se va a crear con ese prefijo le digo que vamos a darle siguiente y una vez que ha creado ha configurado la base de datos entramos a la configuración de ftp ftp es un protocolo de transferencia de archivos ¿sí? Find Transfer Protocol, eh, protocolo que me permite hacer transferencia en algún momento que yo necesite migrar mi base, mi, mi base de datos o mi sitio a otro host. Eso lo vamos a utilizar más adelante cuando cojamos el sitio de ambiente servidor local y lo traslademos o lo migremos a un ambiente servidor remoto. Por el momento esto lo vamos no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo tal cual como nos no lo muestra y le decimos siguiente. Vamos a la configuración básica del sitio. Me dice, configuración básica, nombre del sitio. ¿Cómo se va a llamar mi sitio? Mi sitio se llama. Se va a llamar curso de diseño. De diseño web. Así se va a llamar mi sitio. O sea, ¿sí? Ese es el curso que, que yo va a tener. Y. Me dice, me dice que si esteo, que necesitamos confirmar la contraseña y el correo electrónico del, administra, del usuario administrador del sitio. Entonces, eh, voy a colocar mi correo personal, Toyar.gmail. ¿Sí? El nombre del usuario, ¿qué nombre del usuario le va a colocar? Entonces, le voy a decir admin curso, le voy a colocar así, admin curso. Y la contraseña del administrador le voy a colocar admin. ¿sí? Bueno, va me dice que, que confirme nuevamente la contraseña entonces le coloco nuevamente la confirmación de esa contraseña. En el tercer, en el tercer paso de esta, de, de esta configuración me dice que si voy a cargar los datos de ejemplo en español. ¿sí? Los datos de ejemplo predeterminados en español. Yo le digo que sí, que me haga el favor y me cargue esos datos, instalar los datos, le doy clic ahí y automáticamente todos los datos de ejemplos y de explicación de la manera como se configura Joomla en el sitio van a quedar establecidos una vez se configure completamente todo el sitio. Una vez que he hecho eso, pues sencillamente eh, doy clic aquí en siguiente, pero antes de dar clic quiero que ustedes recuerden que fundamentalmente hay que apuntar dos datos. Los datos, los datos del de nombre del usuario de la base de datos. Atención a lo siguiente, que es muy importante el nombre de la base de datos, como usted definió la base de datos en un, ambiente, en un ambiente local, en un ambiente servidor local. Y los datos del administrador, del usuario administrador del sitio. Son dos elementos que usted debe tener en cuenta y que no son los mismos porque cuando vayamos a migrar eh, nuestro sitio a un ambiente servidor remoto es necesario tener en, en cuenta esos elementos entonces ahora le doy siguiente y me dice que por favor recuerde eliminar completamente el directorio de instalación usted no será capaz de seguir más allá de este punto hasta que el directorio de instalación sea eliminado, esa es una característica de seguridad de Joomla ¿qué significa eso? significa de que para poder finiquitar la instalación de Joomla hay, es necesario eliminar una carpeta, un directorio, ¿cuál? Vamos a ir al administrador de archivos y eh, me posiciono en la carpeta del sitio donde estoy configurando y esta carpeta, installation, es la carpeta que me, que me dice a mí que yo debo borrarla. ¿sí? En ocasiones lo que yo no, yo no la borro, sino que en ocasiones la reconfiguro, la renombro. ¿sí? Doy F2 y, por ejemplo, doy F2 y aquí le coloco, por ejemplo, 1. Ya con eso... Eh, Jun la hace hace de cuenta que, es, que la carpeta de instalación no existe ¿sí? y con, considera que ha sido borrada. En otros aspectos, por ejemplo, mm, vuelvo, vuelvo como inicialmente estaba, vuelvo a la configuración y dando clic aquí en eliminar la carpeta de instalación, la, la carpeta se elimina. Entonces, para facilitar eso, doy clic aquí, ¿sí? y en este caso ya se ha eliminado la carpeta vamos a mirar si la carpeta se ha eliminado y ustedes observan que la carpeta ya no existe la carpeta se ha eliminado listo, entonces vuelvo nuevamente al navegador y con esto ya tengo ya tengo la posibilidad de ir al sitio o ir al administrador entonces en este caso voy a ir al sitio doy clic aquí en sitio como se puede observar Joomla en este caso ha instalado por defecto esta plantilla, que más adelante la podemos modificar, la podemos cambiar. ¿Qué necesitamos en este momento? En este momento necesitamos es ir y entrar al sitio como administrador. Por lo tanto voy a copiar, voy a copiar la dirección, Control C, abro otra pestaña, pego la dirección y además de la dirección le digo administrador. Administrator, para poder ingresar al sitio como administrador. Una vez que doy Enter, me aparece esta interfaz donde me solicita el nombre del usuario que he definido para poder ingresar al sitio como administrador. Recuerden ustedes que en este caso el nombre del usuario que nosotros hemos definido se llama Admin Curso, así le hemos llamado. Y que la contraseña es admin listo le digo eh, voy, doy clic en acceso me dice que si deseo actualizar la contraseña le digo que sí porque anteriormente teníamos otra contraseña y ya de esta manera eh, he ingresado a la configuración o al administrador del sitio como usuario administrador ¿sí? de esta manera es que se instala en un ambiente servidor local Yuna. espero que este eh, Video les sirva a ustedes como elemento didáctico y de soporte para poder realizar la instalación de Joomla en un ambiente servidor local. Nos vemos en una próxima.